Hola, muy buenas, este es nuestro segundo vídeo de agradecimiento exclusivo para la empresa Confecciones Vergis que nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo de nuestro proyecto de gusto. Y realmente valoramos el esfuerzo que ha hecho esta empresa para aportar el grano de arena uno de los tantos granitos de arena que estamos recogiendo del camino Pues sí, porque siempre ha estado con nosotros nos ha ayudado un montón sí. y siempre sabemos que estará ahí Y recordad que todavía podéis participar en nuestro crowdfunding ya no queda tanto tiempo y simplemente, pues os animamos ¡A todos los ¡Participa! ¡Participa!